Facebook, eh, donde bom, vamos a entrar acá al Business, normalmente es aquí en esta partecita, pues como ven, yo tengo un montón de páginas y un montón de, de, de, de negocios comerciales ya, eh, pero pues básicamente para que ustedes creen el suyo, entran a la página de businessbusines.facebook.com. Es más fácil para que ustedes ingresen. Ahí les va a dar una serie de, de pasos para que ustedes creen su cuenta. Ve el correo, contraseña, igual como si estuvieran creando, digamos, que una cuenta de Facebook. Pues es muy similar. En este caso voy a entrar a uno de los negocios. No quiero que se confundan. Ahí yo tengo tres porque trabajo con varios clientes. Pero a eh, ustedes normalmente pues, les va a salir uno. ¿Listo? Aquí les va a aparecer este que es como el home o el inicio de nuestro business manager. Listo. Al momento de que ustedes eh, arrancan, como que al momento de hacerlo por primera vez, les va a decir, y va a ser muy intuitivo, les va a decir en una parte, deben agregar eh, su página, sí, la página que van a promocionar. La fanpage, recuerden que al momento de hacer anuncios en Facebook, debemos tener ya una fanpage. No podemos hacerlo con nuestro perfil personal. Tiene que ser una fanpage que son como la sección para las empresas. Entonces, va a decir, listo, ¿cuál es la fanpage que nosotros tenemos? La vinculamos y creamos una cuenta publicitaria, ¿sí? Que aquí me van a preguntar, ¿qué es una cuenta publicitaria? La cuenta publicitaria es como una forma que nos da la plataforma para que nosotros podamos dividir en los anuncios que hacemos por páginas, ¿sí? O por clientes. ¿Qué funciona? En este caso, que de pronto se trajo un tema de marketing digital, pues tengo varias, porque tengo un cliente, digamos, el de sombreros y Fochos de Colombia, ¿Sí? tengo otro cliente que vende ropa sí entonces como que no los mezclo como para llevar una un orden sí y no que se me mezclen todos los anuncios pues porque no va a ser digamos que tan fácil el momento de analizarlos ver cómo cuál es el rendimiento cuál es cuál corresponde a cuál listo entonces en este caso voy a entrar a esta cuenta publicitaria ven aquí están las cuentas publicitarias y están las páginas vinculadas a ustedes les va a aparecer la cuenta publicitaria una sola y su página listo entonces vamos a entrar a este caro rojas. Voy a usar el ejemplo también de sombreros y ponchos de Colombia, que también son artesanías. Y vamos a hacer un anuncio desde cero. Entonces, si ven, aquí es cuando empieza lo complejo, ¿no? Porque hay un montón de métricas y un poco de números que es difícil entender. Pero les voy a decir cuáles son las que ustedes más deben revisar. ¿Listo? Para que no se enreden con todos los números que nos aparecen aquí. Entonces, vamos a empezar primero con el, el, la creación de la anuncio. Entonces, aquí, en este botoncito verde, le dan crear. Y nos van a salir cuáles son los tipos de objetivo que ustedes quieren elegir al momento de hacer su anuncio, ¿sí? Entonces voy a hablar rápidamente de los objetivos. Entonces, reconocimiento de marca, el alcance, recuerden que el alcance es que la mayor cantidad de personas eh, nos vean, ¿sí? Personas únicas, ¿listo? Aquí tráfico es por si nosotros queremos llevar a, algunas, a nuestros clientes a alguna página web, de pronto su página es una, ya está como un e-commerce, recuerden que e-commerce es que ya está... Digamos que vinculada a una plataforma de pagos digital, virtual, ¿sí? Entonces, de pronto, si ustedes ven, no, es que no fácil que las personas compren por la página, y listo, pueden hacerlo por tráfico. Interacción, recuerden que les decía que interacción es que las personas leen, me gusta, comentario, compartido en nuestras publicaciones, ¿sí? Instale instalaciones de la aplicación, que es básicamente como en Google, promover la instalación de aplicaciones, generación de clientes potenciales, que es más, nos ayuda a crear una base de datos, pero pues en sus productos de pronto no aplica tanto, que se vayan por este tipo de, de anuncio. Mensajes, que es promover la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿sí? Eh, como que más, más personas nos escriban y nos pregunten por los productos. Pues eso no quiere decir que las personas que nos escriban, pues, eh, de pronto ya vayan a hacer una transacción, ¿no? Digamos que cuando nosotros hacemos este tipo de anuncios, hablamos algo que se llaman los leads, ¿sí? Ustedes me van a decir que es un lead. Un lead es la, como el contacto que ya nos escribió y está interesado en el producto. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí normalmente hay muchos leads que a veces no son tan efectivos, entonces no es como un anuncio tan chévere que nos sirva a nosotros en este caso. ¿Listo? La conversión, que ya es más como que primero las personas visiten nuestro local, ¿sí? si ustedes tienen un local fijo y ustedes quieren que de pronto sea en una zona muy comercial que hay muchos clientes, ustedes pueden elegir este, eh, digamos que objetivo para que las personas que están por ahí Visiten su local, ya que están cerca, ¿listo? Ventas de catálogo, es como el Google Shopping, simplemente que es en Facebook, es como una eh, sección que nos muestra Facebook, donde aparece como si fuera un catálogo, donde muestran los productos, las características, igual pero en la red social. Y las conversiones es cuando igual, que llevar a la página para que las personas hagan una transacción. En este caso nos vamos a ir por el alcance, ¿por qué? Porque queremos que las personas vean el producto, ¿no? como que lleguemos a nuevos clientes potenciales y vean lo que nosotros queremos mostrar. Hay una diferencia entre Google y es que en Google nosotros podemos hacer anuncios de texto, sí, no hay problema, pero en Facebook no, en Facebook sí o sí tiene que haber una imagen, ¿listo? Sí o sí. Entonces aquí vamos a ponerle nombre de la campaña, entonces volvemos con nuestro ejemplo de Mochi de Guayu. Y aquí nos dice cuál es nuestro presupuesto diario o nuestro presupuesto total. Digamos que diario es por... Lo pueden hacer como en Google, que dijimos 6.600 diarios, ¿sí? Pero esto no va a tener una finalización, sino que va a rodar y rodar y rodar por todo el tiempo que ustedes la tengan activa Entonces yo les recomiendo que ustedes pongan presupuesto total. Así lo que hace la plataforma es decir como, bueno... Eh, el día que ustedes les digan, ya se termina la, la, el anuncio y ya, no más invierte más, porque puede que les invierta, se gasten un montón de dinero que de pronto ustedes no tenían presupuestado. <coughs> Listo, entonces seguimos aquí. Aquí normalmente digamos que Facebook eh, tiene una ventaja, y es que ya tiene optimizado, digamos que todas sus pre, eh, opciones predeterminadas, y es muy efectivo. Entonces, digamos que aquí sí vale la pena hacer caso. Vamos a darle a continuar. Aquí nos dice a qué página nosotros queremos eh, anunciar. Entonces, en este caso, pues, Sombreros y Panchos de Colombia, que es el ejemplo que tenemos. Y vamos a... Digamos que esto es como lo más importante del anuncio. De verdad, es... Bueno, esta es una de las cosas más importantes. La otra es, es la imagen y el anuncio que elijamos al momento de hacer eh, nuestra publicación. Entonces, el público... Recuerden que al principio les decía como... Eh, Google normalmente se basa por keywords, palabras claves, en cambio Facebook se basa más en los intereses que tuvieron al momento eh, de ingresar a la plataforma, ¿sí? Entonces si ustedes le dieron, me gusta artesanías de Colombia, ¿sí? Eh, digamos que nuestro cliente potencial le gusta artesanías de Colombia y le gusta otra serie de marcas de artesanías, ¿sí? Entonces aquí, eh, digamos que ese, ese, ese, ese, ese me gusta como tal es como un dato que manda Facebook y dice como esta persona le gustan las artesanías. ¿Listo? Entonces, aquí, volvemos. Ponemos lugares, recuerden, Colombia es muy grande, no podemos ir, si tenemos un presupuesto corto, pues no podemos llegar a todo el mundo. Entonces, lleguemos a Bogotá nuevamente. Aquí hay algo chévere en comparación a, a Google, y es que nos permite definir zonas en específico en Bogotá. Esto va a hacer que seamos un poco más efectivos, digamos, que en el anuncio. Entonces, si ven aquí Bogotá, igual, sigue sí siendo muy grande. Entonces en Facebook podemos poner, por ejemplo, que mi punto de venta está en el centro, sí, está en la candelaria. Entonces voy a buscar aquí dónde está la candelaria. Aquí está. Digamos que está por el barrio y las aguas. Entonces aquí, donde dice fijar marcador, ustedes ponen aquí el puntico y ahí ya simplemente van a llegar entonces si ven 16 kilómetros es igual sigue siendo muy alto que nos pone, pues permite poner de 1 a 80 kilómetros a la redonda entonces que ustedes pongan 5 está perfecto porque miren aquí arribita les va a decir el alcance el potencial, ¿sí? esto se va a ir reduciendo a medida de que ustedes pongan eh, la segmentación de los, de los de las personas a las que quieren llegar, listo y ya los que si ustedes tienen no sé un presupuesto de 500 mil pues que no se pasen de un alcance potencial de un millón de personas porque es mucho sí y su anuncio no va a ser tan efectivo aquí edad nuevamente no pongan 18-65 porque mi producto es muy popular y todo el mundo lo va a comprar no tratemos de enfocarnos a un nicho de mercado que tenga eh, digamos que la mayor posibilidad de comprar entonces en este caso mi mochila guayú volvemos de los 20 y ponemos otra vez de los 35, que es, es personas que posiblemente, no que están viajando, que también les gustan los productos, que tienen eh, el dinero para comprarla. Aquí, igual, el idioma no dice que lo pongan, si por ejemplo, el, no sé, ustedes van a vender una mochila, pues solo para mujeres, porque es rosadita, no sé. Mm. les pueden poner mujeres, pero pues si son, digamos, en el caso que son mochilas y yo tengo de todos los colores, entonces voy a poner todos, ¿listo? Si sí, ven, cuando yo pongo solamente mujeres o pongo solo hombres, nuestro alcance potencial cambia, ¿ven? Porque pues cuando pongo todos ya aumenta los dos géneros y hay más personas. Pero que al principio empezamos con 1.600.000 de alcance potencial y ahora que puse la edad me llegó a 900, entonces ahí voy bien, ¿listo? Ahora aquí la segmentación detallada y es esos intereses, esa demografía de cómo se comporta, qué es lo que le gusta a mi usuario al momento de... de, de, de como de segmentarlo, ¿no? Como que bueno, ya dijimos que a mi suegro le gustan las artesanías porque es una mochila guayú. Entonces voy a poner, voy a buscar aquí artesanías. intereses artesanías. Vamos a poner, vamos a ver si nos sale mochila guayú. Aquí no es como, por ejemplo, en Google que nosotros ponemos las palabras que nosotros queramos y ya. Aquí Facebook sí tiene como unas eh, palabras digamos que ya predeterminadas dentro de su, de su sistema, que tenemos que ver si están o no están. Entonces, si vieron Mochila cuando no está, vamos a poner nuevamente artesanías y me van a salir muchas más opciones. Entonces, manualidades, o artesanías y arte folclórico mexicano. Eh, mexicano digamos que no tanto. Entonces, si ven aquí en la sección de sugerencias, les pues va a salir como a partir de esa palabra que ustedes pusieron que otras cosas. Entonces, artesano me sirve, eh, compras y modas me no funciona eh, cosméticos, no tanto, ¿no? De pronto, mira, artesanía, tejido, ¿no? Tejido es un es una interés. Recuerden que aquí es intereses, no palabras claves. Entonces, aquí nos salen una serie de opciones que nosotros podemos poner. Acá si no hay, digamos que un límite de, de, de intereses, aquí ustedes entre más detallado sea con, las, con, con los intereses que elijan, va a ser mejor, va a tener mejor rendimiento, porque pues va a estar como más perfilado esa persona a la que nosotros... Vamos a llegar. En conexiones, esto si lo ponen, digamos, por ejemplo, acá pueden poner personas a las que le gusta tu página, pero si es una página que tiene 200 me gusta, pues no vale la pena porque no son tanta gente, ¿no? Entonces es mejor dejémoslo así ya abierto. Y ven que nuestro poten alcance potencial ya llegó a 770 personas, entonces ya me sirve más. ¿Listo? Aquí ustedes pueden guardar este público para que al momento de hacer otro tipo de anuncios, lo puedan utilizar y no tengan que hacer todo este proceso de ceros. ¿Sí? Entonces, si quieren lo guardan y ya al momento de que ustedes lo guarden, aquí en esta parte que dice públicos guardados, se les va a aparecer. ¿Sí? Ven aquí todo lo que nosotros seleccionamos. Pueden guardar los que ustedes quieran, que de pronto uno para las mochilas, uno para los muebles, uno para eh, los productos... Eh, artesanales, digamos que podemos seleccionar, porque recuerden que todas las personas se comportan diferentes y tenemos que tratar de perfilar ese usuario según sus intereses para que nuestro anuncio sea un poco más efectivo. ¿Listo? Aquí es cuando involucramos lo que me preguntaban de Instagram, que solamente hacer anuncios en Instagram o hacer solamente anuncios en, en Facebook. Entonces aquí en editar ubicaciones nos permite poner las plataformas. Si queremos que nuestro anuncio llegue a Facebook, si quieren que lleguemos a Instagram, si queremos que llegue a Messenger, que recuerden que Messenger es la otra aplicación que tiene Facebook para poder comunicarnos entre con nuestros amigos. Y este que es el Out Audience Network como tal, que es eh, los anuncios que aparecen cuando nosotros leemos un artículo dentro de la plataforma o incluso cuando vemos un video, que nos aparece como que publicidad hace el video y ese, ese, ese, ese, ese tipo de anuncios. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, mi usuario es joven, ¿no? Si mi usuario joven, posiblemente se encuentre más en Instagram, ¿no? Que en Facebook. O pueda que, digamos que también esté en Facebook, pero dijimos, bueno, vamos a llegar al feed de Instagram. ¿Qué es el feed? El feed es la sección de noticias, ¿no? Entramos nosotros a Facebook y empezamos a ver todo el contenido que, que publican nuestros amigos. Ese es el feed, ¿listo? El Marketplace, se han visto que en Facebook hay una sección que se llama Marketplace, que es como una tienda que de, de Facebook donde hay muchos, muchos productos. Entonces, ahí también podemos anunciarnos en que de pronto las personas en Facebook eh, van a buscar una mochila y yo tengo ese anuncio dentro de entre ese Marketplace. Entonces, ahí me va a funcionar. ¿Listo? Videos en Facebook, como que hay una serie de secciones que ustedes dicen, y lo bueno es que la plataforma les dice dónde se va a mostrar. Si ustedes ven aquí la parte derecha, les va a decir dónde es ese anuncio. Las historias, recuerden que las historias... Eh, son esas que en eh, Instagram o de Facebook aparecen de 24 horas, o sea, que se, se, se desaparecen rápido. También podemos aparte, estar en esas historias, ¿sí? Digamos que ahorita, actualmente, las personas eh, se la pasan más tiempo viendo contenido de historias que de feed, ¿sí? Entonces, va a ser bueno que ustedes elijan ese tipo de, de anuncio. En videos, en mensajes, digamos, que ustedes pueden seleccionar. Yo les recomiendo que si tienen un presupuesto pequeño, pues que no las elijan todas, sino que elijan de pronto, no sé, el feed de Facebook, que es donde las personas se la pasan, el feed de Instagram, el Marketplace, ya que es un producto, los pues que videos eh, no tan chévere. Este de explorar Instagram. La sección de explorar, siempre que cuando uno entra a Instagram, hay una lupita. Esa lupita es el de explorar. Entonces, este, en nuestro anuncio aparecerá en esa sección. Las historias son buenas, por lo que les digo, la gente pasa más tiempo viendo historias de Facebook e Instagram que incluso en el feed pero pues está bueno que pongan los dos mira apps y visitas web también los pueden poner bueno entonces ya cuando tengamos decidamos como bueno vamos a ir solamente a Facebook vamos a ir a las historias en el feed entonces continuamos entonces, aquí nos dice el tipo optimización para la entrega del anuncio entonces otra vez las palabras que les he repetido alcance e impresiones qué queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles o queremos que vean la mayor, que esas personas vean la mayor cantidad de veces nuestro anuncio, o sea, que lo vean más veces, ¿sí? Las impresiones nos pueden generar un poco más de recordación, pero el alcance nos va digamos que, nos va a dar posibilidad de llegar a más personas, a más clientes potenciales. Entonces, pues ya depende como el objetivo, vamos a poner en este caso alcance. Y aquí viene el calendario, ¿no? Recuerden que al principio poníamos como un presupuesto eh, total, ¿no? O sea, que nos dice, bueno, ese presupuesto total, ¿cuándo va a arrancar? Entonces digamos que va a arrancar mañana, ¿sí? Mañana a la una de la tarde. Ustedes pueden ponerlo desde ya si quieren, ¿sí? Pero en este ejemplo vamos a poner desde mañana a la una de la tarde, dos de la tarde. Y quiero que se termine en noviembre cuatro también a la una, ¿no? Un mes. Digo, mi presupuesto va a ser un mes y quiero que se acabe en ese mes puntual. Aquí pues la, la, la cuenta publicitaria la tengo configurada en dólares, pero ustedes pueden configurarla en pesos, ¿listo?, para que no se confundan, porque pues ya tienen que empezar a hacer toda la conversión de cuánto es un dólar, entonces mejor en pesos colombianos y va a ser mucho más fácil. Eh. Listo, el límite de frecuencia, que es la cantidad de veces que van a ver nuestro anuncio, ¿sí?, entonces, por ejemplo, aquí va a decir cuántas impresiones va a tener cada cuantos días. Aquí yo suelo poner, digamos que para este tipo de productos que son artesanías, es que haya unas tres impresiones, o sea, que las personas van a ver tres veces mi anuncio, tres veces les va a aparecer en, en, en sus redes sociales cada día o cada dos días. más que mi ejemplo voy a poner con cada día, ¿listo? Entonces, eso va a ser bueno porque mi, ya con tres veces, de pronto a la primera no, no le puso cuidado, de pronto a la segunda como que le llamó la atención y de pronto a la tercera ya se decidió, vio mi anuncio y lo compró y ya sabe quién soy. Entonces, aquí ya le damos el litro de fre de frecuencia y le damos continuar aquí ya ya casi vamos a terminar de aquí es cuando nosotros elegimos el producto aquí eh, y la imagen que vayamos a utilizar no entonces aquí en este ejemplo pues bueno acá tenemos que poner la página que ya está configurada y la cuenta de Instagram aquí nos dice si es un anuncio de secuencia o es de una sola imagen secuencia es eh, cuando ustedes ponen una imagen sabes que si uno ve imagen en Facebook y como que hay varias, y uno corre, corre, corre, y hay varias, esa es una de secuencia. ¿Y una sola imagen? Pues es una sola imagen, como dice. Entonces vamos a poner una sola imagen. Cuando ustedes seleccionan este, este objetivo, ustedes pueden poner hasta siete imágenes para que se vean con el mismo copy. ¿sí? El copy es el texto que acompaña la imagen. Entonces vamos a poner en este caso contenido de imagen, y aquí lo que me va a hacer es mostrarme las páginas la, los, los, los, las imágenes que yo tengo en mi perfil de sombreros y Ponchos de Colombia ¿listo? entonces en este caso mira aquí ya tengo mochila guayú voy a poner esta que se es ve bonita acá es importante algo que tengan en cuenta y es que la idea que las imágenes que ustedes pongan en esta plataforma deben tener únicamente el 20% de texto si tienen más del 20% no se las van a probar entonces intenten de que no tenga tanto texto o que sea realmente que ni siquiera tenga, ¿sí? Así no van a tener problemas con la aprobación y que no va a molestar porque tiene mucho texto en la imagen. Bueno, aquí ya elegimos una. Voy a mirar si de pronto hay una que esté pronto como más limpia. Si ¿Sí ven, esas son todas las imágenes. Ah, miren, aquí está, esta chévere. Estas son todas las imágenes que nosotros utilizamos que yo publico en mi perfil, ¿no? Entonces, eh, la plataforma me dice, como, bueno, de todas estas, ¿cuál crees que puede ser chévere para ti o para tu anuncio? ¿no? Entonces, yo pues elegí, digamos que este que tiene una mochila, jugar, y este que tiene, como compra la mochila. Entonces, aquí ya cuando tengamos las imágenes, yo puse dos, recuerden que pueden poner hasta siete imágenes. Entonces, aquí en esta parte de texto principal es el copio, ¿sí? Es el copio que, que les acabo de decir, que sería como su... Eh, Llamada a la acción que van a utilizar para que las personas se interesen por el producto. ¿sí? Recuerden que en Google AdWords también poníamos como unos títulos. Aquí es uno solo, no es como títulos, descripción. Acá es uno solo, copia en general. Y lo que vamos a poner es, digamos, en esta imagen, no compra por unidad y a por mayor. Entonces, estás buscando mochila web. Es un poquito más largo, digamos, aquí sí tenemos eh, la posibilidad de poner más información. Pero tampoco se vayan a extender. ¿Por qué? Pues porque ya la gente le da para salir. O sea, ustedes pónganse como comprador y dicen, como no, si es mucha información, no, yo si quiero algo que me invite a comprar. ¿Listo? Digamos, en, en Facebook, lo primero que les aparece son las dos primeras líneas del texto. Entonces, si el copy dura dos líneas, aquí les van a salir, genial. Como okay, que está perfecto. Entonces, entonces aquí, estás buscando una mochila para Digamos, en sombreros y ponchos de Colombia, que es nuestra marca, ponchos de, encuentras el mejor diseño y precio. Y pueden ponerle el teléfono, ¿no? Porque bueno, listo, sí está la página, pero pues ahí tiene que haber un teléfono de contacto, ¿no? Las personas donde van a escribir en caso de que quieran interesar. Entonces me voy a inventar un número, este no es un número real, para que no me vayan a llamar. Listo. Entonces, eh, más información, puede ser más información. Más información. Y ahí está mi número eh, irreal, no, no existe. Y ven, ven, ven que aquí aparece, aquí sí se va a mostrar, eh, ver más. Entonces, pues no está tan largo, pero pues, me van a aparecer estos números, entonces esta frase es y es como muy clave al momento de hacer los, los, los anuncios. Aquí, ya por último, eh, digamos que nos va a salir el tema de Pixel. El Pixel es un código que nosotros ponemos en nuestra página web para hacer el remarketing. Les conté que los anuncios nos persiguen. Ese es el tipo de, de, de, eh, yeah. de Pixel, que es como que recoge todos los datos de licencia Esa persona le dio clic. Ese es un datico que se va allá a, a, a, a los analytics y que nos va a permitir después hacer un remarketing con ese dato. ¿Listo? Y le damos con Tip Confirmar, ahí ya en Confirmar ya se activa el anuncio, pues como les digo, como es un ejemplo, pues lo voy a dejar así abierto, entonces no voy a poner Confirmar, pero ahí ya termina el anuncio de ustedes, listo, igual ya después de que ustedes hagan sus anuncios les va a aparecer en esta parte. <coughs> Listo, aquí bueno les voy a mostrar anuncios que yo he hecho de sombreros y ponchos de Colombia de artesanías para que miren qué es lo que pasa. Aquí están inactivos porque si no tenemos actualmente, pero vamos a mirar los resultados. Aquí yo tenía un presupuesto de 20 diarios. Nos va a mirar el alcance, cuántas personas vieron nuestro nuestro nuestro anuncio y bueno, ustedes empiezan a dar cuenta de los resultados cuando la gente empieza a escribir. El costo por resultado, cuánto me valió que esa persona viera mi anuncio, que eso puede variar dependiendo de la calidad del anuncio. Cuánto me gasté en este anuncio, cuándo terminó, que esta fue la fecha que yo puse el inicio de la configuración, y cuántas veces se, se mostró. Entonces aquí 2,7 personas mostrado, eh, vieron nuestra publicación. sí. Que es importante que ustedes empiecen a digamos que ver qué cantidad de mensajes empiezan a recibir para saber si sus anuncios son efectivos o no. ¿Listo? Y pues que el costo por resultado no le salga tan costoso. En este caso, en pesos, y como es en alcance, el cobro no lo hacen cada vez cada mil impresiones, ¿sí? Pues cada mil impresiones nos hacen un cobro. La idea es que ese cobro de cada mil impresiones no pase por ahí de mil pesos, porque si no, ya puede ser costoso, ¿sí? A menos de que, no sé, es que puede aumentar en caso de que sea otro producto, pero cuando son productos de consumo masivo, y consumo masivo me refiero a que son unos aretes, ¿sí? que tú los compras, que son económicos, que cambias, digamos que estás eh, cambiando de productos y que compras varios, entonces como que esos costos no deben salir más de mil pesos. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. sé si tengan preguntas eh, hasta el momento, sé que igual van a haber muchas cuando los hagan, pero igual las que las podamos resolver ahora. Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, vamos con la primera. Mónica Ramírez de nos dice, cuando ya tenemos un anuncio activo en Google, ¿Qué estadísticas debemos mirar? Bueno, eh, el primero, se si dicen las palabras claves. Eh, ¿Qué otras métricas? Vamos a devolvernos aquí para mirar. ay ah, sí, aquí hay una súper, súper chévere, que sé que les va a servir mucho, que es como esa súper... que nos, nos va a decir si se está mostrando nuestro anuncio o no. Entonces, aquí ustedes se van en grupos de anuncio, ¿no? o sea, digamos, me devuelvo como para que nos pierdan, Estamos en nuestra página normal, estamos en nuestras campañas. Nos vamos a nuestro grupo de anuncios. Y aquí nos va a decir esta métrica que se llama estadísticas de subasta. ¿sí? Y nos va a decir nosotros en qué posición estamos apareciendo cuando la gente hace búsquedas. ¿sí? Y cuál es el porcentaje de... de, de ¿cómo es? Sí, en qué momento estamos llegando nosotros pero que aquí no es vamos a meterle esta parte vamos a meter a este grupo de anuncios mhm uh -huh. momento dónde está? aquí en estadísticas de de subasta estas estas estadísticas son importantes que las vean digamos que aquí pues nos compara como tal con cual estamos apareciendo, entonces nosotros por ejemplo, aquí vamos a poner porcentaje de superposición. Entonces si ven nosotros, mire por ejemplo aquí, yo, ah pero no me salen los resultados porque estoy poniendo aquí... Estos porcentajes, la idea es que lo vean, por ejemplo en Adidas, bien, este Adidas tiene 91%, o sea, aparece más en los resultados que lo que aparece en nuestra, en nuestra página como tal. La idea es que ustedes vayan viendo esa posición en las estadísticas de subasta, ¿sí? Aquí les va a aparecer normalmente unas páginas como que pone predeterminada la, la herramienta para saber si sus anuncios están mostrando o no. Entonces, esta estadística es importante que ustedes la revisen para ver cómo, cómo si sus anuncios están generando un buen rendimiento o si no. Listo. Perfecto. Entonces, Maren Incubillos nos hace una pregunta referente a Facebook. Nos dice... En la segmentación de las personas a las que quiero llegar con mi anuncio, se puede delimitar que el anuncio llegue solo a personas con perfiles privados, es decir, que no lo vean perfiles de fanpage, por ejemplo. Si, si el anuncio se hace desde Facebook para Instagram, no quiero que le salga a cuentas de negocios similares a lo que vendo, sino que quiero que llegue a cuentas personales de potenciales clientes. Al elegir ciertos intereses, pues llega a perfiles de negocios similares al mío y no quiero eso. ¿Eso se puede segmentar o no se puede delimitar el tipo de cuentas que me interesa? llegar Bueno, esa es una, una, una pregunta bastante sí. puntual y no, la verdad es que hasta el momento, eh, digamos que en conocimiento, es que no, uno no puede decir como que solo quiero llegar a personas o a empresas. Eh, no, digamos que le llega a todo el mundo que tenga un perfil de Instagram, va a aparecer los anuncios, así sean como de la misma competencia es, es inevitable, como que siempre va a llegar, entonces no, no hay como una parte que uno diga quiero quitar empresas, no, esa sección no se puede. Perfecto, bueno Nubia Campo nos dice, eh, en qué lugar, eh, pues, eh, bueno ya sé que sí si para pautar se puede incluir videos, no solo imágenes. Sí, vieron que cuando hice el anuncio decía seleccionar imagen o video, ahí yo seleccioné la opción de video, pero había un botoncito, que decía imagen o video. Entonces, ahí ustedes pueden subir el video. Ahí hay una diferencia, es que imágenes pueden poner siete videos, solo pueden poner uno. Entonces, sí, hay una opción de poner video en Facebook. Listo. Una última pregunta para continuar. La hace Lina Jiménez. Ella nos dice, ¿cuánto tiempo mínimo es recomendable dejar un anuncio antes de pensar en la modificación? Normalmente, digamos que en Facebook, puntualmente, ¿es en Facebook o no puso redes sociales? No nos puso redes sociales. Bueno, en Facebook... Yo, personalmente, desde la experiencia que tengo, eh, yo los dejo que rueden tres días. Ya en tres días puedo saber si realmente está siendo efectiva o, o no. Si yo veo que los tres días nadie me escribe, nadie le da me gusta a mi imagen, entonces ya ahí hago cambios, porque pues ya tres días son bastante, además que las redes sociales, la gente está todos los días, todo el tiempo en las redes sociales, seguramente vamos, va en, en la plataforma va a mostrar mi anuncio, y si en tres días no pasa nada, pues es mejor, eh, ya empezar a hacer cambios de, de, en la segmentación. Perfecto, no tenemos más preguntas. Listo, pues eh, igual si tienen más, pues la pueden comentar ahí después. Eh, espero que de verdad, yo sé que este es un tema enredado, lo sé, eh, y es un tema que digamos que toma tiempo y de estudio para poder eh, implementarlo efectivamente. Y va a ser un, te un tema que siempre va a estar cambiando, ¿no? Porque pues, no, no, no nos va a dejar, Facebook ni Google nos van a dejar tan fácil hacer anuncios. Porque si no, todo el mundo vendería, ¿no? Y entonces sería muy fácil. Entonces, no, esto siempre va a ser como que estén pendientes de todas las actualizaciones y que estén estudiando todo el tiempo y que empiecen a medir y hacer cambios. ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes de, de que termines, muchas personas tienen mucho interés en ver como, pues, un poquito más el tema de la pauta en Instagram. A ver si nos puedes como echar ahí una ampliación ¿Sí? al respecto. Pero algo puntual, o sea, como... Porque Instagram es como un mundo de jóvenes, ¿no? Primero recordemos eso, que, que Instagram es, un, es, un, es una red social donde eh, hay muchos jóvenes, porque es la red social de moda, es eh, la red social donde, donde, digamos que es como más perfecta, más bonita, entonces allá los chicos están como más felices. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta al momento de hacer anuncios en Instagram. Y es que si su producto es para jóvenes, ya, váyanse solamente por esa red social. Incluso les atrevería a decir que vayan solamente por esa red social porque esos anuncios van a ser mucho más efectivos. Si ustedes quieren llegar solamente a que sus, que, que sus anuncios lleguen solamente a Instagram, recuerden que aquí hay una sección que se llama ubicaciones y ustedes pueden quitar Facebook. Ustedes dicen, no, yo no quiero llegar a Facebook, quiero llegar solamente a Instagram. Y pueden llegar únicamente a Instagram, ¿sí? De resto, todo es igual, eh, los digamos que intereses son iguales, luego la ubicación, lo único que va a cambiar es que sus anuncios ya no van a llegar a Facebook, sino solamente a Instagram. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Mónica Ramírez nos dice, para los anuncios de Google ¿se puede solicitar pues, a la misma compañía ayuda para crearlos? Sí, eh, digamos que esa es como la ventaja, Google sí tiene como una... una como uno puede llamar, ahí están los teléfonos... Eh y le dará a uno una asesoría, obviamente la asesoría es muy básica, como que preguntas puntuales no te van a ayudar a hacer el anuncio desde cero, es muy difícil, eh, no va a ser como por ejemplo en esta sesión que nos dicen, yo tengo tal producto, porque todos los productos se comportan totalmente diferente, la segmentación es diferente, eh, las palabras clave son diferentes, entonces digamos que, que sí nos ayudan con digamos que preguntas puntuales, pero pues no nos van a ayudar a hacer como el anuncio desde, desde ceros. Acá hay algo que me parece un plus chévere eh, al momento de hacer ustedes sus anuncios en Google, y es que Google le dan a uno un cupón, un cupón gratis, como cupón, Google, ustedes lo pueden poner en la, en la, en la página, Google AdWords. Miren, aquí ya está. Les dan un cupón de 50 dólares para que ustedes hagan sus, sus anuncios. Entonces, sí si tienen que eh, vincularlo puntualmente con una, con una tarjeta de crédito, pero pues sus anuncios iniciando para probar pueden hacerlo con ese cupón y así no van a tener que gastar de pronto dinero arrancando, porque arrancando es cuando uno empieza a aprender y hay como muchos errores que pues se pueden ir mejorando con el tiempo. Perfecto. Eh, Maritín, ah no, perdona, no voy a llamar del campo, nos dice, ¿dónde se puede pagar para subir el anuncio? En la, en la herramienta, digamos como es bien en Google, yo les decía inicialmente aquí, en herramientas de configuración, ponen resumen acá en configuración de facturación ahí ponen tarjeta de crédito, ¿sí? Igual en Facebook también hay una sección que se llama facturación y ahí ponen su tarjeta de crédito. es que Google, ah, eh, perdón, Facebook ha habilitado opción de pagar por efectivo, ¿sí? Eh, pero eso normalmente funciona, es como para cuentas personales. Esto ya es cuenta de negocio, ¿sí? Como cuenta de negocio tenemos muchas más posibilidades como empresa, ¿sí? Entonces como cuenta de negocio solamente nos deja como con tarjeta de crédito cuando lo hacemos como persona natural o como persona normal, sin hacer todo, entrar al business como tal, eh, nos baja con, con, con, con Efecti, pero también no es seguro. O sea, yo he tenido casos en los que aparece y otros en los que no. Y no hay un factor que, o sea, yo he llamado a como me puedes habilitar Efecti, y me dice no, eso es como de suerte. Entonces, eh, esos son como los métodos de pago automático Perfecto. Eh, marilyn Cui, ¿nos dice. ¿Qué consideras lo más importante o cuál es tu consejo para hacer anuncios efectivos en Facebook e Instagram? Primero, pues que la segmentación tiene que ser como muy detallada, tienen que ser, ustedes realmente tienen que tomarse el trabajo de pensar cómo es su cliente potencial, eh, cómo se comporta, qué le gusta, qué edad piel, dónde está ubicado, eh, de pronto, no sé, digamos, en las artesanías hay unos productos que son de un costo alto, ¿no?, porque pues, son productos hechos a mano, que tienen un trabajo como más manual. Eh, entonces, muchas veces, por ejemplo, en el norte, esos productos posiblemente son mucho más valorados, ¿no? Porque de pronto tienen el nivel... El nivel bueno, tienen el dinero, <risa> para no enredarme, para comprar el producto, ¿sí? Que, que de pronto en otras zonas. Entonces, eso es importante que ustedes, primero, pues, hagan una segmentación muy buena del lugar, de los intereses. Y por último, unos anuncios que sean buenos, ¿no? Que la fotografía sea chévere, que sea iluminado, creo que ya hay una, una, un videito de, de fotografía, entonces como que lo tengan en cuenta al momento de hacer ese anuncio. Esos son dos factores claves al momento de tener un buen anuncio que, re, que, que genere resultados.